Este relato es capital en el Evangelio de Lucas, porque aquí empieza el viaje de Jesús a Jerusalén. Él toma la decisión de ir a Jerusalén. Indica algo muy fuerte. Cuando Jesús sabe, ya que su vida va a terminar en un conflicto mortal con las autoridades religiosas, decide ir a la capital central, donde residen esas autoridades para enfrentarse ahí y denunciarles en su cara el daño que están haciendo al pueblo y a la religión. Lo que estaba en juego era lo más serio de la vida. Y Jesús lo afrontó con tanto atrevimiento como libertad. Para ir de Galilea a Jerusalén había que pasar por Samaria. Es llamativo que Lucas presenta a Lucas en buena relación con los samaritanos. Así lo presenta en su Evangelio y en Hecho de los Apóstoles, como también lo hace el Cuarto Evangelio, San Juan. Sin embargo, aquí Lucas destaca el rechazo. Los samaritanos eran considerados como herejes para los judíos. Solo creían en el Pentateuco y habían construido un templo para ellos en el monte Jaricín por con su propia liturgia. Los discípulos no toleran a los herejes o a los que tienen otras creencias y prácticas religiosas. No soportan verse rechazados y quieren que el cierro arrase a los infieles. Pero lo que Jesús nos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 Lo soporta es que los que se consideran discípulos suyos y quieren unir el Evangelio con la intolerancia religiosa. A juicio de Jesús, el Evangelio e intolerancia religiosa son incompatibles. Es importante tener presente que esta incompatibilidad se tiene que aplicar a las muchas situaciones que se nos presentan en la vida y que nos dividen. Nos alejan a unos de otros Nos enfrentan a los unos contra los otros Sea cual sea el motivo de tal enfrentamiento Pero sobre todo volviendo a lo dicho al comienzo de este relato Lo fuerte y duro de este texto del Evangelio Es que Jesús sabiendo lo que le iba a suceder en Jerusalén No duda, no teme, no se pierde Nada de eso todo lo contrario, Jesús se va derecho al enfrentamiento mortal. Jesús vio que tenía que decir lo que dijo una vez que llegó a Jerusalén, y fue y lo dijo todo. No se cayó nada, ni buscó escapatorias o justificantes. Preguntémonos, ¿no es esto seguramente la lección más fuerte y seria que nos dejó Jesús? ¿Vemos nosotros nuestro destino firme y claro como lo vio y lo ejecutó Jesús de Nazaret? Seguramente aquí en esto radica y se fundamenta la pregunta más dura de responder que tiene y contiene el Evangelio de Jesús. Que el Señor los bendiga.